¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillono para platicar de ustedes del poder, del poderoso instrumento de la oración. Cuando Dios creó todo, lo creó por su palabra. Así que Dios interviene en el mundo natural tanto como en el mundo sobrenatural. Y Él está deseoso de hablarte para guiarte en todas tus decisiones. Dios honra a aquellos que le honran, a aquellos que confían en Él y le obedecen, porque Él sabe el fin desde el principio. Él conoce todo el contexto en el cual nuestras vidas se desarrollan. Conoce cada lágrima que es derramada por nuestros, en nuestros dolores, en nuestras aflicciones. Él está al tanto de todos los detalles de tu vida. Sin embargo, anhela dirigirnos, anhela fortalecernos y consolarnos. Él también sufre en este conflicto entre el bien y el mal. Pero la oración cobrará que la presencia de Dios cobre vida en tu vida. De esa manera te fortalecerás y verás la gloria de Dios brillando, iluminando, fortaleciendo y guiando tu vida. Esta noche tenemos a una profesionista que ha venido a contarnos sus experiencias de fe en oración, la obediencia y el deseo vehemente de escuchar la voz y la dirección de Dios en su vida, porque desea que el Dios de lo imposible se manifieste en su vida. Esta noche te invitamos a quedarte hasta el final y escuches el poder que tiene el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Es el Dios de lo imposible, pero también es un Padre amante que está dispuesto a manifestar su gloria y su gracia en bien de sus hijos. Porque no nos dejará ni nos desamparará, Él está más que dispuesto, inclusive dio su propia vida a través de su Hijo, para que tú no tuvieras la menor duda de su gracia y de su amor. Esta noche platicaremos con Emi López. Gracias, Emi, por estar con nosotros, haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Gracias, Pastor, por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con usted. Platícanos algo acerca de ti. Dinos algo de dónde vienes, de qué tipo de familia vienes. ¿Son cristianos? Sí, gracias. Bueno, yo soy originaria del estado de Tabasco. Eh, gracias a Dios crecí en una familia unida. Cuando era niña, bueno, mi familia era católica, pero cuando cumplí 10 años mis padres conocieron la iglesia y entraron juntos. Tenían planes de entrarse, quedarse separados, pero por un consejo de una amiga de mi mamá decidió unirse a la iglesia junto con mi padre. Así que a los 10 años conocí la iglesia y fuimos una familia unida y muy misionera. ¿De cuántos miembros? Somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor. Tengo dos hermanas y un hermano. Y llegamos aquí hace 32 años para que pudiéramos estudiar aquí en la universidad. Yo creo que tus padres y ustedes como familia hicieron muchas oraciones antes de venir aquí durante el periodo de esos treinta y tantos años que han pasado aquí, ¿no? Sí, definitivamente sí. Aprendiste sí. a orar en familia. Sí, aprendí a orar cuando mis padres eh, decidieron ir a la iglesia adventista. Recuerdo muy bien que fui al primer, al primer salón que visité, fue el de primarios, no se me olvida. Y junto con mis padres aprendimos a orar y también a predicar. Compartir sí. la palabra de Dios. Juntos. Sí, mi Qué padre es un Dios. hombre muy misionero. Eh, tenía cuando ya ¿verdad? se bautizó y pasaron algunos años, un día de la semana diferentes, a diferentes familias. O sea, toda su semana estaba ocupada predicando con Evangelio diferentes con familias. Qué maravilloso. Sí. Muchas oraciones detrás. Tú aprendiste sí. a orar en familia y así sí. lo estás transmitiendo también a tus hijos. ¿no? Así es. Como una ola que va de familia en familia. Amén, ¿no? Amén. Así es. Esa es una de las... Herencias más maravillosas que he recibido. Eh, número uno el haber venido a estudiar en, en esta universidad cristiana y, y la iglesia. Número dos la iglesia y, y una de esas eh, también eh, regalos, uno de esos regalos la oración. Amén, Definitivamente amén. es algo que que me gusta mucho hacer, orar. Emi, ¿y qué ha llegado a ser la oración? Supongo que conforme vas creciendo, vas teniendo diferentes experiencias la oración viene siendo algo más especial cada vez. Sí, mire, para mí la oración es el regalo más hermoso que Dios nos ha dejado. Es la oportunidad de hablar y abrir nuestro corazón, como dice la hermana White, ¿verdad? Uh -huh. Esa gema me gusta mucho. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Pero hay que ver qué amigo, ¿no? es el rey del universo, el, el rey creador, del universo, sustentador. nuestro creador, nuestro salvador. Amén, Así es. amén. Cuéntanos alguna anécdota donde tú hayas visto que Dios se manifestó en tu vida a través de la oración o en tu familia. Sí, mire, hay una experiencia que, que la tengo como como algo muy valioso. Yo era una jovencita como de unos 13 años y mi abuela materna estaba muy mal del corazón. Se puso muy mal de salud. Los médicos dijeron, ya no se puede hacer nada. Así que toda la familia reunida, todos mis tíos, primos, mi papá y nosotros, pues estábamos ahí en la casa de la abuela, pues esperando, ¿verdad? El final. Uh -huh. mm, mi padre es el único hijo adventista de mi abuela y ella se bautizó, también gracias a la influencia de mi padre. Y antes de, pues, de que pasara el tiempo... Ese, ese final que no queríamos, decidimos pedirle al pastor que fuera a ungir a mi abuela. Como la Biblia dice, ¿no? si hay algún enfermo, llamen a los ancianos y, lo, y que lo unjan, esa. y que oren, y la oración de fe puede sanar al enfermo. Así que nosotros uh -huh. quisimos pedirle eso al pastor, que fuera y ungiera a mi abuela, y nosotros hicimos oraciones durante algunas uh, semanas, y también ayunamos. Eso es, uh -huh. Esa es otra de las... Cosas muy valiosas que he aprendido en esta iglesia, Ay, el ayuno. El ayuno. Sí. Eh, tú has dicho cosas muy importantes que creo que nos interesará a todos nosotros. Número uno, aparte de la oración, como parte de la oración, la expresión de dependencia de Dios, el ayuno. Y entonces lo hacían en grupo, ¿no es cierto? Sí, como familia. Como familia. El ayuno en grupo es muy importante, ¿no? Ponerse de acuerdo para orar por una cosa y aún el ayuno. El ayuno como una expresión de dependencia de Dios. Porque también podíamos pensar y algunas personas pueden llegar a pensar el ayuno como un acto de doblarle el brazo a Dios para que te dé lo que tú le estás pidiendo. No es nada de eso. No es no, una es... huelga de hambre para exigir a Dios que haga un milagro, sino es un reconocimiento para que escuchemos mejor su voluntad es. y estemos consolados y fortalecidos y que de, dispuestos a recibir su voluntad con confianza, con fortaleza. Y eso es lo que hace el, el ayuno, ¿no es cierto? Sí, de hecho la Biblia, grande. la Biblia dice que podemos acudir a Dios en oración y cuando tenemos pues peticiones más grandes, más uh -huh. pues que nos sí. mueven, verdad podemos acudir al ayuno para uh -huh. que Dios intervenga en nuestra vida. Claro que sí. ¿Sabe que ya? Bueno, uh -huh. termino de, de relatarle. Sí. Mire, después de que mi abuelita fue ungida, se recuperó. Se recuperó. El corazón. Así es. Ella sanó y Dios le dio más o menos unos 13 años más de vida. Amén. O sea, estaba desahuciada. Sí, ella ya prácticamente ni podía hablar. Estaba en cama y todos estábamos muy mal, ya muy tristes esperando, pues, ¿verdad? El final de su vida. Pero milagrosamente Dios la sanó. Amén. Dios la sanó, la levantó. Fíjate que... Dios es un Dios de milagro. Siempre lo decimos en este programa. Lo dice la Biblia vez tras vez en sus Así historias. Y al mismo tiempo no nos damos cuenta y cada momento recibimos milagro tras milagros. Pero nos acostumbramos tanto a los milagros de Dios que ya son naturales. Por ejemplo, la respiración. Es un milagro de Dios que Así vivamos. Es. Y lo tenemos pero como ya lo tenemos naturalmente, pensamos que eso, digámoslo así, ya no es sobrenatural, sino que ya es dentro del ámbito natural. Pero Dios no sé, mantiene la vida por su poder milagroso, como también interviene en momentos como los que pasó con tu abuelita, ¿no? Con, Así es, eh, sí. que, que fue un milagro de prolongarle años más En la Biblia se mencionan varios relatos Donde las personas clamaron y Dios prolongó sus días Así es, pudimos estar con ella, eh, disfrutarla un tiempo más Y pues, eh, bueno, ahora ella ya descansa Pero tenemos la esperanza de que pronto vamos a, Amén. a reencontrarnos Amén, qué maravilloso sí. Queridos amigos y amigas Tú que estás escuchándonos en alguna parte del mundo, recuerda que unirte con Dios a través de la oración es acercarte a un padre amante, a un amigo que tiende su mano para poder sacarte del problema de la situación en que estés y para que coloques alabanzas en tus labios y en tu corazón a aquel que es todopoderoso y misericordioso. En este programa oramos por tus pedidos de oración y por tus agradecimientos. Envíalos para que a través de los medios que están pasando en pantalla nosotros podamos hacer público estas peticiones, estos agradecimientos y nos unamos como un poderoso movimiento de la oración que no tiene barreras raciales ni de lenguaje y que Dios pueda unirnos a todos como un, un ejército de personas que oran por el bienestar, los unos por los otros, para que la gloria de Dios se manifieste en todos nosotros. Envía tus pedidos y envía tus agradecimientos. Si Dios ha hecho milagros, manifiesta la gloria de Dios públicamente, porque Dios... Lo merece. Así que Dios ha hecho también milagros en tu vida sí. con la abuelita. Cuéntanos algo también, algunas otras cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida, porque este es el programa como un foro donde tú puedes glorificar a Dios. Gracias. Bueno, mmm. Me tocó servir en los distritos de diferentes estados por 15 años. Me tocó ver muchos milagros de personas enfermas al borde de la muerte y que las oraciones llegaron a Dios y Dios las contestó. Me tocó ver algunas personas que se levantaron, ¿verdad? se sanaron y pudieron seguir con su vida. Pero hay una experiencia que, que me, me, me viene a la mente y se la quiero compartir. Um, yo tenía que tomar una decisión y estaba muy confundida, no sabía qué hacer. Uh -huh. Y yo le dije a Dios, Señor, voy a tomar una decisión y quiero que tú me guíes, quiero que tú me orientes y quiero que tú me hables. Pero no quiero que me hables en la devoción matutina de cada mañana, no quiero que me hables en la lección de la escuela sabática, no quiero que me hables en un sermón ni en un canto. Quiero que en esta ocasión me hables de una manera única, diferente, a una manera que nunca has usado para hablarme. Oye, Emi, tú hablaste con Dios y colocaste tus condiciones. Sí. Prácticamente le tapaste la boca a Dios para que no hablara en los lugares o en los tiempos en que normalmente Él habla a través de sus agentes. Sí. Y tú le dijiste, yo quiero escuchar tu voz de otra manera. De otra manera. ¿Por qué? Por... ¿Por qué Porque quería eso? estar segura, Ajá. quería estar segura que él estaba dirigiendo mi vida, mis pensamientos. Me ¿Sí? haces recordar a varios personajes, héroes de la Biblia, que también pidieron algo antes de emprender algo, de un proyecto, quisieron estar seguros de que esa es la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y cuéntanos, ¿qué pasó? Sí. Mire, pasaron unos días y mi hijo, el mayor, bueno, en ese tiempo estaba en la primaria, ahora ya es un joven de 21 años, se lastimó un pie jugando. Entonces tuve que llevarlo al hospital. Mire, algo inesperado, ¿verdad? Pasó. Uh -huh. Y entonces fuimos a hacerle una radiografía para pues, descartar alguna lesión. Y mientras le hacían la radiografía, yo me senté en una silla que estaba sobre una pared, o sea, pegada a una pared. Y yo ahí sentada, mire, empecé a mirar hacia todos lados. De repente, volteo y veo hacia arriba de mí y está un cuadro. Está un cuadro con un pensamiento. Y ahí estaba la respuesta. Más o menos el cuadro decía, yo soy Dios, ¿por qué te preocupas? Déjame ser Dios, yo sé lo que voy a hacer wow. Y otros, otro, otras, otras frases más. Y le dije, Señor, eres maravilloso, eres Amé. grande, Amé. nos escuchas todo el tiempo. Ahí estaba la respuesta. Amy. Dios no me habló como siempre me había hablado. Me habló a través de un cuadro de... que estaba en una pared en un hospital. Emi, en, en otras palabras, la oración es un diálogo con Dios y a veces pensamos que es un monólogo con Dios. A veces pensamos en que nosotros debemos decirle, decirle, decirle a Dios, pero Él está ansioso de que tú le escuches, le escuches y tú le pediste que Él manifestara su voluntad de otra manera para escuchar y estar segura de que era Dios y no nada más tus pensamientos. Y lo hizo a través de un pensamiento escrito en un cuadro. Así y encontraste es. la respuesta. Eso y el es. gozo, porque se te ve en el rostro, de sí. que Dios te manifestó que estaría contigo. Ahora Así me es. llama la atención el, el pensamiento que tú encontraste, que, que quería decirte Dios, déjame ser Dios. Confía en mí, que yo haré, uh -huh. puesto que Él es el Dios de lo imposible y no solo, no solo es alguien todopoderoso, es tu papá. Así es, Pastor. Tu Padre Celestial que no te va a dejar ni, ni te va a abandonar. Así es. Y Él habla individualmente contigo y ese es el deseo, el anhelo de Dios es hablar hablar personal e individualmente con nosotros guiándonos, fortaleciéndonos y Dios nos pide a veces que hagamos algo a veces nos pide que estemos tranquilos a veces nos pide que hagamos alguna acción pero tenemos que estar atentos atentos a las indicaciones de su providencia. Y eso es la clave de la oración, tú tienes... Eh... Sí, mire, algo que he aprendido en diferentes ocasiones, y platicando con mi hermana Claudia, que es una mujer de mucha oración, eh, hemos descubierto que cuando uno tiene un pedido, uh -huh. la Biblia dice, ¿verdad?, y la hermana White también dice, que debemos ser constantes en la oración. Uh -huh. Todo el tiempo. Y no solo pedir, también agradecer. La Biblia dice que debemos agradecer. Sí, eh, Aún, perdón, sí. antes de que recibamos, ya podemos agradecer Agradecer con hecho. fe. Entonces, es. hay que ejercer la fe, uh -huh. tener fe. Y, y me, en una ocasión teníamos que conseguir un carro y no encontramos un carro adecuado para nosotros. Y estuvimos orando por no sé meses, uh -huh. pero un día dije, ok, señor, está bien. Eh, ya, ya no voy a insistir, solo te voy a recordar, pero ya no te voy a molestar siendo insistente. Uh -huh. Cuando tú quieras, está bien. Yo sé que tú vas a, a decirnos dónde está ese carro que necesitamos. Pastor, al día siguiente que hice esa oración, conseguimos el carro que estábamos. Amén, buscando. ¡Gloria a Dios! Y entonces... Hemos Esto. llegado a mi hermana y yo a esa conclusión. Sí. Cuando tú descansas en Dios y le dices, Señor, yo confío en ti, tú vas a actuar cuando tú quieras. Llega la respuesta. Pero viene de, esa, esa, esa petición viene, surge de, de lo más profundo de tu corazón. No nada más de labios. Surge por una experiencia. Sí. Y es eso lo que hace la oración. Una relación íntima con el Dios de lo imposible. Tu Padre amoroso. Ese es el poder de la oración, queridos. Envía tus pedidos y agradecimientos al programa para que nuestras queridas amigas, las guerreras de la oración, se unan contigo para que juntos formemos un movimiento poderoso de la oración donde Dios y únicamente Él sea glorificado. Mientras enviamos estos agradecimientos y pedidos, vamos a escuchar una melodía que nos va a colocar, nos va a guiar, inspirar al trono de la gracia de Dios. Escuchemos. Queridos amigos, ustedes recuerdan que hace unos días hemos estado orando por Keren Montejo Suriano. Pues esta jovencita ya descansa en el Señor. Yo les pido que nos unamos en oración por, por la familia. Necesitamos mantenernos en oración. También, Violeta Martínez nos ha pedido que oremos por su sobrino para que no recaiga en las adicciones. Él ha tenido un tratamiento y esperamos en Dios y oraremos contigo, Violeta, para que tu sobrino no recaiga, que Dios lo mantenga firme y también orar por sus padres para que les dé mucha sabiduría para poder apoyarlo en su camino. Desde Villahermosa, Tabasco, nos mandan gracias a Dios por todo lo bueno que nos da cada día y su misericordia. Son nuevas cada mañana. Soy Marbella. Un saludo para ti, Marbella. Nos unimos en alabanza a Dios por tus palabras, con tus palabras. Hola, buenas noches. Soy Didia Coutinho. Nuevamente les pido su oración intercesora. Me casé recientemente. Quisiera que oraran por mi matrimonio y por mi esposo para que él pueda conocer a Jesús. Igualmente les pido que oren por mí para fortalecer mi fe y depender completamente de Dios. Lo vamos a hacer. Nos unimos a esta oración contigo. También les, les agradezco a Dios porque este día me concedió un año más de vida. Ay. ¡Felicidades! Dios te dé, Didia, muchos años más y la felicidad de la eternidad con Cristo y con los tuyos también. Rita Patiño, oren por favor por mi nieta Sofía. Vive con su mamá, le está enseñando a odiar a sus abuelos y a su papá. Wow. Vamos a orar para que Dios destruya la obra del enemigo en ese hogar y se manifieste el amor. Y la reconciliación. Cuando oramos, oramos por el que pide. Y también por, por aquellos a quienes recibirán estas oraciones. Virgen Pineda, hermoso todos los testimonios. Ruego oración por mi yerno. Está muy delicado en el hospital con COVID. Gracias a la oración del justo que puede mucho. Vamos a unirnos a ti, Virgen para que Dios manifieste su gracia con tu yerno. Magnolia Aguilar Sánchez, pido oración por favor por la recuperación de Violeta Aguilar Sánchez, por la conversión de Rosa Olivia Figueroa Priego y por su tratamiento de quimioterapia y por la cirugía de Josefa de la Cruz Valencia. Estaremos unidos en oración contigo, Magnolia. No vamos a dejar estas oraciones ni un solo día, todos los días va a subir nuestra oración ferviente por estas oraciones. Nadia cruz. Pido oración por mi suegra, Estela Vega, por su pronta recuperación. Amén. Qué bonito que, los, que las suegras oren por las nueras, yernos y también las, las, eh, se ore por las suegras, ¿verdad? Que es muy bueno. Pronto, Dios mediante. Vendrá la recuperación Mary Cuscano Pido sus oraciones por mis hijos Ronald y Miguel Por su vida espiritual y por mi vida espiritual Claro que sí Mary Estaremos orando por esto específicamente Luz María Páez Oraciones por los enfermos y por la familia Mejía Bendiciones, gracias Luz Estaremos unidos Mary Castro Por mi hijo Dedicado al Señor desde el vientre Dios le dé sabiduría al decidir su vida. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Has hecho una oración, Mari. Nos unimos a ti. Mar María Salas Mata. Por favor, oren por mi hija, que está internada en el hospital de Durango, por favor, para que Dios... A ver, un momentito. Se me movió. Por favor, para que Dios la restablezca en su salud. Claro que sí, María con mucho gusto estaremos orando por esta petición de, para el bienestar de tu hija. Marina Sánchez, por mi hija y por su salud. Nos unimos a ti, Marina. Amada Tello, que Diosito los bendiga. Gracias. Oración por nuestra fe, la salud, la espiritualidad del mundo entero. Amén. Luz María Páez, oremos unos por otros. Amén, Luz. Esa es la idea por nuestra vida espiritual, Marina Sánchez, buenas noches hermanos, yo quiero unirme al grupo de oración, amén vamos a ver cómo te contactamos con las guerreras de la oración Marina soy Minerva Jiménez, doy gracias a Dios por todas sus bendiciones, humildemente me pongo en sus manos para que me guíe y me transforme para hacer lo que Él desea, amén también a sus nietos e hijos, amén Dice que da gracias por permitirme llegar a los 82 años, que sean para su gloria. Amén. Soy enué Pérez Ortiz. Buenas noches. Pido oración por mí, porque mis exámenes salieron positivos en cáncer de mama. Vamos a estar orando por ti, enué para que Dios te dé la fortaleza conforme a su misericordia, a su salud también. El jueves 20 va a estar con la ginecóloga. Dice, pido oración por mi hijo Eric José Cruz Pérez, que también salió positivo al COVID. Vamos a estar orando por esta petición. Gracias a Dios por estar unidos con nosotros, a pesar de que somos pecadores, ¿cierto? Todo lo podemos en Cristo. Amén. Estudiante universitaria, por favor quisiera que oren por la familia Santiago Torres porque está alejado de la iglesia, alejada de la iglesia. Quisiera que Dios incremente mi fe para soportar todas las pruebas y que me permita regresar a la universidad nuevamente en el próximo semestre. Vamos a estar orando por ti. No sabemos quién eres, pero estaremos orando por ti. Rubén Martínez pide oración por Sara Baena para que por su salud fue operada del pie, su fe no caiga. Claro que sí, vamos a estar orando saludos de la Ciudad de México. Saludos desde Veracruz, pido oración por mi vida espiritual. Me detectaron unas piedritas en la vesícula y la única solución es cirugía. Pero yo tengo fe en mi médico de cabecera. Amén. Sí, Dios tiene maneras, mil formas de hacerlo. Y muchas de manera natural y también sobrenatural. Dios no tiene obstáculo. Soy Andrea Cruz. Orar por mis hermanos para que Dios les dé buena salud a mi hermana Josefina Cruz y a mi tía Bartola también. Ana Laura, familia en Cristo, deseo que este nuevo año Dios continúe guiando y usando este hermoso ministerio de amor y oración para que siga trayendo bendición para tantas personas que necesitamos de la fortaleza de la oración intercesora ante nuestro Padre Celestial. Sí, exactamente, orando los unos por los otros, unidos en el amor de Cristo Jesús. Orar por favor por Mirna Castillo y esposo Alfredo. Están con COVID y ellos son diabéticos. Por favor, oren por ellos. Nos unimos uh, en oración por Mirna Castillo y, esposo, y su esposo Alfredo. Vamos a inclinar nuestro rostro allá donde estás. Inclina el rostro para pedirle al Dios de lo imposible que manifieste su gloria y su voluntad y que nos guíe a través del discernimiento de su providencia. ¿Nos puedes dirigir en oración? ¿En claro que sí, pastor. Gracias. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Te alabamos porque eres un Dios bueno, bondadoso, lleno de misericordia, y bondad hacia nosotros gracias porque nos has dejado este precioso regalo de la oración por medio del cual podemos acudir a ti señor y expresar nuestros agradecimientos nuestros temores nuestras preocupaciones nuestras angustias y, y problemas queremos pedirte señor que bendigas a cada una de las personas que están viendo y escuchando este programa y especialmente a los que han escrito sus peticiones, sus agradecimientos. Te pido, Señor, que puedas tomarlos en cuenta de acuerdo a tu gran amor y misericordia, y te, también de acuerdo a la fe que cada uno de ellos tiene en ti, Amén. Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos escuchas y nunca nos dejas solo. Te podemos, todas estas peticiones, en el nombre de Jesús, en tus manos. Amén. Amén. Gracias Emi Tú tienes un pensamiento que quieres compartir con todos nosotros sí. Vamos a escuchar a Emi que tiene un pensamiento acerca del poder de la oración Escuchemos En el libro El Camino a Cristo de Elena Guay, Que para nosotros es la profeta de Dios Dice así Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores No podéis agobiarle ni cansarle el que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Por eso siempre debemos acudir a Él en oración. Amén. Con la confianza de un hijo, con su padre amante, siempre debemos orar. Y Él está dispuesto, dispuesto a guiarnos a través de señales... Y milagros Pero sobre todo confía En que nosotros Obedeceremos fielmente Lo que nos manda hacer Para que nos vaya bien Y Él pueda guiarnos Y fortalecernos en todas Nuestras necesidades Porque ha prometido No dejarnos ni, dos, ni desampararnos Por eso Me despido de ustedes con la bendición De Dios que la gracia del Señor Jesucristo